A Fulvio Ureña. Buenos días, Fulvio. Muy buenos días, Francis. ¿Cómo te fue de fin de semana? Bueno, adiós las gracias. Muy bien. bien en familia y sobre todo junto a nuestro padre que estaba... Salió bien. Sí, todo bien. Excelente. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Excelente. Buenos días a todos ustedes en nombre del equipo de mañana. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Gracias a Telenor Canal 10 que nos empalma con todo el nordeste.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 la provincia de los metales preciosos. Gracias a Televiaducto, Canal 17, que nos empalma a la provincia de los presidentes, Espaillat, Moca, también al Canal 46, que nos une a todo Santiago y toda la línea noroeste. Y para gran parte de Estados Unidos, en diferido en el 1014 a las 11 de la mañana. Y para todo el mundo, telenor.com.do, un abrazo grande desde aquí, desde mañana, a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido, con su trabajo honesto en otras latitudes del globo terráqueo. Junto a nuestros compañeros estaremos llevándoles todas las incidencias locales, nacionales e internacionales en este mundo globalizado. Hoy trataremos temas sobre el Día de los Bomberos, también el tema de... El no alugar al, al caso del alcalde de San, de San Francisco de Macorís, Alex Díaz. Mientras tanto, vamos a compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Metrología, ONAMED. Hoy nos dice la Oficina Nacional de Metrología, ONAMED, que hay una débil vaguado en el sistema alto de la troposfera y también viento del este, vientos alisios que están arrastrando algunos campos nubosos que pueden producir algunos chubascos en la zona noreste, sureste, norte, cordillera central y también en el Gran Santo Domingo. Para la hora de la tarde puede ocurrir también en la parte de los Haitises y el Valle del Cibao. No obstante, mañana estará arrastrando vientos secos y esto traerá pocas posibilidades de lluvias. La temperatura se mantiene calurosa en las zonas urbanas tornándose fresca en la noche y horas de la madrugada y primeras horas de la mañana, especialmente en los sistemas montañosos de nuestra geografía nacional. Estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir por el día de hoy. Cielo parcialmente nublado. Bueno, gracias, Fulvio, por la informe del tiempo. De esta forma podemos planificar nuestras actividades de este día 11 de marzo 2020 19. El, antes de ayer, sábado, también se conmemoró el natalicio del Patricio de Matías Mella. De, del Rosario. Del Rosario Mella. Del Rosario Sánchez. Sánchez, perdón. Fue el anterior, el de Mella <ríe> sí, sí. fue anterior. Sí. Eh, y estuvimos viendo cómo algunas actividades se desarrollaron en torno al natalicio de este Patricio y de y que nosotros debemos de mantener la memoria histórica del pueblo dominicano. Respecto al tema que se indica, el día de ayer fue celebrada el día del bombero, entiendo que es hoy, 11, el día 11, pero se realizó ayer y esto se realiza desde el cuerpo de bomberos, el local del cuerpo de bomberos, en la calle Colón con Inver, salió una, eh, bajo la retreta de la banda de música municipal hasta la catedral donde se realizó un tedeum Que lo eh, ofició Monseñor Fausto Mejía. Así Valles. es. esto Este acto se, se realiza en momento que el cuerpo de bomberos está requiriendo de una mejor infraestructura el cuerpo de bomberos mantiene lo que hemos conocido los franco el local donde estuvo la chocolatira sí. este es un cuerpo de bomberos formado en el mil ocho 1908 tiene más de 100 años incluso el centenario lo celebramos con, con bombos y platillos y vale decir que tiene una importante participación empresarial y de colaboración de mucha gente, que es lo que ha sostenido realmente al cuerpo de bomberos. Hay que reconocer la labor desinteresada, encomiable, que desde siempre ha tenido el general Luis Elías Esmordor. Sin él, sé que no hubiésemos tenido este, este momento y no se hubiese tenido ningún tipo de referente más allá de lo poco que puede hacer los ayuntamientos o el ayuntamiento hago esta aclaración porque conozco bastante del tema sé que es una, es una institución que según la ley 176 07 depende directamente de, directamente del ayuntamiento ojo pero qué resulta la política, el devenir la, las actuaciones políticas en el ayuntamiento de todas las eh, administraciones, aunque en el momento que Félix Rodríguez gobernaba el propio cuerpo de bomberos a raíz de una resolución nacional logró que se asumiera un aumento de salario, pero basado en las especialidades, teniente, es decir, una, una, una política de precio real. Sí. Es decir, que el bombero, de acuerdo a su rango... Una política re, de salario. De salario, de, de precio de sal, sí, de salario real. En eso, desarrolló Luis Elías Esmuldo la la estrategia de los bomberos empresariales, es decir, el, el apoyo empresarial, donde ustedes ven a don Eufemio Vargas, que es uno de los pilares y uno de los hombres de mayor apoyo a, al cuerpo de bomberos, junto a él toda una cantidad de personalidades que aportan cotidianamente al cuerpo de bomberos, cosa que ha debido Ajá. de manejarlo los ayuntamientos o el ayuntamiento. A raíz del Cuerpo de Bomberos San Francisco de Macorís, por la importancia que esto reviste para la sociedad, el obispo en la Eucaristía de ayer, él solicitó un local para el Cuerpo de Bomberos de San Francisco de Macorís. Como tú bien sabes, Francis, y tú dijiste, funciona en la chocolatera, es un edificio viejo en malas condiciones y que no rinde... Eh, las condiciones de confort para albergar el cuerpo de bomberos de San Francisco de Macorís. Vamos a, a escuchar las declaraciones de Fausto Ramón Mejía Valle. Los bomberos de San Francisco de Macorís, yo creo que es una de las instituciones más sólidas del país. Y una institución será sólida si la cabeza es sólida. La cabeza siempre marca el compás.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 ...prestando justamente un servicio cualificado. Bueno, miren, ahí vimos las declaraciones de, de Monseñor... ...reconociendo como es deber de reconocer a Luis Elías Esmuldot... ...el trabajo y la entrega que ha tenido. Si realmente sin, sin Luis asumir esto... ...no creo que hubiésemos tenido un desarrollo... Mínimamente importante en el cuerpo de bomberos. De igual manera, en este acto se inició lo que o se inició con las palabras del coronel Eufemio Vargas, seguido de la graduación de bomberitos. Un así acto como, muy lucido, muy lucido. Así como graduación de las brigadas de rescate escolar del Politécnico Vicente Aquilino Santo, de San Francisco de Macorís, Colegio San Vicente. Eso es muy importante así como la graduación de cadetes de la Escuela de Enseñanza Bomberil de la Guardia Voluntaria. Escuchemos. También, Francia hubo reconocimiento no, no hay, ah, bueno. de, del, del Cuerpo de Bomberos, el gobernador de la provincia Duarte, Juan Antigua, el alcalde Alex Díaz, y el general Nelson Díaz, Cuerpo de Bomberos de Stanford, Nueva York. Y tú sabes que Nelson Díaz, general de brigada, donó al Cuerpo de Bomberos de San Francisco de Macorís una cámara térmica, Francis. ¿Para qué? Que pueden ver el fuego debajo del agua y también ver cuando se inicia el fuego detrás de la pared, detrás de la pared, con esa cámara térmica. Además de esta donación de cámara térmica para rastrear fuego y localizar inicio del mismo, tras muros, donó nueve mascarillas y otros equipos. Nelson Díaz general de Brigada de Bomberos del de, de Stanford, Nueva York. Y esta cámara térmica están sumamente interesante para hacer más eficiente, ahí tenemos la cámara térmica, para hacer más eficiente la labor de los bomberos. Vamos a escuchar las declaraciones de Nelson Díaz, Cuerpo de Bomberos de Stanford, Nueva York, y el general Luis Murdo, jefe de Cuerpo de Bomberos San Francisco de Macorís. Escuchemos las declaraciones. Es una cámara eh, térmica que eh, y la sirve para rastrear personas y rastrear fuego. Esa puede ser bajo de agua, pues, o sea, rastrear eh, fuego. Um, y también para buscarlo debajo de agua y buscar fuego en las paredes, especialmente fuegos eléctricos, que no teníamos en esta zona. A través de, de la petición de mi hermano aquí en general, hemos dos hemos tratado y lo hemos conseguido. Y como padrino del Cuerpo de Bomberos San Francisco Macorís, mi, mi, mi trabajo que me pusieron es hacer mejor al Cuerpo de Bomberos y con el permiso de general estamos tratando de tener mejores equipos y vamos también a hacer, aparte de mejores equipos, vamos a hacer entrenamiento con esos equipos para que ellos lo puedan usar para salvarse ellos mismos, que es lo, nuestro premio primero.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 Valle, llegó ya al muelle Santo Domingo, está ahí, un compresor para llenar los tanques de aire puro de los bomberos, los que usan en la espalda. Solamente antes lo tenía Santo Domingo, después compró uno el aeropuerto por ser privado de Santiago, aeropuerto Cibao, y ahora el tercer pueblo que lo tenemos somos nosotros. Se salvaron los, los cuerpos de bomberos de la zona, Salcedo, Tenares, Villatapia. La cual sí si tiene, Castillo, Pimentel, Oto, Villarriba, Nago y Cotuí, que ya podrán venir a llenar su tanques de aire puro aquí a San Francisco Macorís. Ahora la Vega, eh, estuvimos hablando, conversamos y también van a conseguir uno ellos. Es decir, que ya por lo menos me estamos equipando en muchas cosas, porque antes teníamos que ir y pedirle favor al aeropuerto Cibao o al Cuerpo Bombero de Santo Domingo y teníamos que dar dos y tres viajes, porque yo, eso se usa en, en las horas frescas de la mañana o de las noches porque el equipo se calienta bastante y por esa razón ya tenemos aquí que lo podemos llenar en la zona nosotros querramos y en el tiempo prudente necesario pero gracias General Díaz por la preocupación de ustedes ponernos a nivel de otros cuerpos de bomberos no solo del país sino de fuera con tantas donaciones como nos dio el, el año pasado nos envió 90 capas 90 pantalones nos envió botas nos envió monjas, guantes y una serie de cascos que lo estamos usando ahora mismo aquí en el Cuerpo de Bomberos. Que Dios te lo pague, gracias del alma y bendiciones. Hay que aclarar que mucha gente se va a preguntar, debajo del agua, fuego. El rastreo de personas por el calor de su cuerpo pueden... Eh, calor térmico. Térmico, pero también rastrear personas debajo del agua. Emiten calor térmico. Y y detrás de muros o paredes, eso es importante, pero para mí lo más importante que escuché es que el cuerpo de bombero pueda tener un compresor con el cual se pueda llenar los tanques de oxígeno que les permiten entrar al fuego sin que se produzca eh, asfixia o problemas respiratorios porque con la máscara más el oxígeno pueden entrar y salvar vidas, salvar propiedades y eso es lo que se trata. El Cuerpo de Bomberos es una unidad que todo país valora. En Estados Unidos un bombero es una autoridad, en Estados Unidos el bombero tiene prioridad y se le reconoce el heroísmo porque se enfrenta a su propia vida, a su propia seguridad por salvar a otros y eso, bueno, recientemente que no tengo el nombre del joven bombero que murió, recordémoslo, en este día que se le hizo un reconocimiento como un héroe nuestro ya que perdió la vida en un incendio en San Francisco de Macorís y eso tiene que, llama la atención. También por otro lado, el senador Amílcar Romero eh, Anunció la entrega de un camión Para bomberos De San Francisco de Macorís Escuchemos las declaraciones del senador es, eh, Poder eh, observar Lo que es la comunicación y el apoyo eh, Que se le da al cuerpo de bomberos Y qué bueno que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 Damos las gracias por esto, este, este apoyo que se, que se está consiguiendo, gestionado por el general Luis Murgo para agradecer infinitamente. Al, al senador Almilcar Romero, sobre la donación del camión. Para que usted tenga una idea, el Cuerpo del Bombero tiene un camión que tiene que guardarlo en los hangares de la compañía Nestlé, aquí, porque no tiene espacio en ese local. Y ahora se le va a donar también otro camión. Una de las cosas más importantes es la construcción de un edificio que pueda albergar eh, todos los instrumentos, eh, los camiones, la cisterna y todo lo que ellos usan, moderno, que esté actualizado con la época, con el momento, para que puedan rendir un servicio bien eficiente. También, Francis, uh -huh. fueron ascendidos eh, muchos bomberos Sí. Por su labor en diferentes departamentos Y qué bueno, y qué bueno que se reconocen a los bomberos Qué bueno que se reconocen a esa persona que hace este servicio En favor de Mira, los demás, arriesgando su vida Algo que quiero señalar, que por años se ha visto Si te fijas, parece una institución propia del orden institucional con su propia vida sí, pero no es así es una institución que depende directamente de la alcaldía Sí, de la alcaldía que le paga entonces, pero no solo eso es que también hay que observar que el cuerpo de bomberos es una dependencia municipal y de esa forma dentro de lo que son las eh, la inversión del municipio nunca se contempla más allá del mantenimiento de salario, alimentos y combustible La inversión a la infraestructura del propio cuerpo de bomberos Eso no lo hemos visto Eso se hace. De que Nosotros hemos criticado desde mi posición cuando fui regidor, cuando fuimos parte de la municipalidad <risa> Y, y, lo, y lo establecí en, un en el programa de gobierno que proponía yo cuando fui candidato. Sí. Que definitivamente el cuerpo de bomberos tiene que verse y manejarse con la infraestructura administrativa del municipio y que tenga su, su proyección en los presupuestos de mediano a largo plazo porque son presupuestos, lo que se crean en San Francisco de Macorís, de anualizado Y lo que se establece es que sea por los cuatro años y que tú puedas anualmente ir presentando la ejecución de esos presupuestos en el cual debe estar incluido la inversión directa claro, claro. al cuerpo de bomberos. Claro, que debe de hacerse. Pero no lo hacen. Debe de hacerse. Es decir, que cuando hablamos de que está reconocido como infraestructura directa del, mini, del manejo municipal, se circunscribe exclusivamente a salario, al aporte alimentario, alimenticio y combustible. Y está a tiempo de que se, que Pero que se contemple en el municipal. Es lo que ha llevado municipal. al general Luis Elías Esmuldo a crear una institución que pareciera que tiene sus propias reglas y normas, distanciado del propio ayuntamiento. Y eso es lo que yo critico. No se puede ver como una institución del sector que apoya, de los empresarios muy bien, de Luis, muy bien, si no se le da carácter de institucionalidad oficial, que se respete y que se entienda que la planificación del municipio también tiene que incluir el desarrollo integral de la infraestructura de los bomberos. Bueno, yo te voy a decir la verdad. Pero no hay visión. En la... En la, en la en la planificación de Elías el Murdo está mantener el cuerpo de bomberos vivo, mantenerlo activo, mantenerlo activo. Sin ayuda, sin definición. Y tiene que buscar eh, eh, soluciones por donde sea. Así es. Está a tiempo de que se incluya entonces en el presupuesto municipal y en la planificación del municipio lo que es la atención directa al cuerpo de bomberos, además de salarios, para que dentro de su planificación esté el desarrollo del de cuerpo de bomberos en materia de tecnología, en materia de infraestructura. Y esto no solamente pasa aquí en Francia, pasa a nivel nacional, uh -huh. que los cuerpos de bomberos eh, antes se tenían como la cenicienta, aún ellos brindar un servicio tan loable, un servicio tan necesario, porque es un asunto de salvar vidas. Este, eh, el cuerpo de bomberos y en todos los países desarrollados son las personas de primera línea. ¿Sabe que yo debo re debemos reconocer que aquí hace tiempo Luis, el general Luis Elías de Moldó y los bomberos implementaron el sistema 911? Esa unidad de rescate con paramédicos ha rescatado. Muchos ciudadanos que han tenido accidentes en la ciudad Y automáticamente se llaman, se recogen y se llevan al hospital o al centro que diga la persona Y han salvado muchas vidas Yo sé que en el día de ayer, él dio las, las estadísticas Como si estuviéramos en un sistema implementado de 911 sí. Y eso hay que reconocerlo sí. Bueno la Semana Saludable, señores, que todo el mundo estaba esperando, inicia este lunes 18 y Telenor te invita a sumarte a la Semana Saludable del lunes 18 al domingo 24 de marzo. Siete días de información y orientación sobre estilo de vida saludable. Adquiere totalmente gratis la guía nutricional avalada por el especialista de nutrición Venga a nuestras oficinas de Telenor y pida la guía saludable. Finalizando el domingo 24 con la ruta Treat way 8 kilómetros de corredores, 12 kilómetros para bicicletas y 4 kilómetros de la Gran Caminata. Partiendo a las 9 de la mañana desde el Parque José Francisco Peña Gómez, frente a Telenor, hacia el Club Mayorista, donde se llevará a cabo un festival deportivo con aeróbicos, zumba, voleibol, baloncesto, entre otros. Además, rifa regalos y mucho más. Semana Saludable, porque la salud depende de ti. Un evento de Telenor. Bueno, por ahí me voy a inscribir. Yo voy a hacer la semana saludable. Claro, claro. Recordarle que LIR, transporte gratis. Recuerden que ya comprando en LIR Comercial no tienes el dolor de cabeza de gastar dinero comprando tu mercancía y adicional pagando para que te lleven. En LIR Comercial te entregamos tu mercancía gratis en la puerta de tu casa y además nuestro equipo de expertos te hacen... Las instalaciones necesarias inmediatamente, no importa el tamaño ni el monto de tu factura. Tenemos entrega a nivel nacional de, la, de una vez LIR Comercial, donde todo califican. Señores, saludar a los amables televidentes del WhatsApp. Que nos, en esta hora de la mañana, bueno, nuestro este, eterno héroe, dice Niño Grande, sí que en paz descanse, fue... Un motociclista nuestro En ese momento cuando pierde la vida Estaba en su cúspide de la competencia de velocidad Y pierde la vida en el tramo carretera La Vega-Santiago Siempre será recordado, Juan Cristo Tavares Así es, Isabel Acosta nos envía muy buenos días Bendiciones para todo, para que me feliciten a mi hijo Brian Alexander de Paulino Acosta Que ayer fue ascendido de rango Que Dios siga derramando Lluvia de bendiciones Me Saluda Raquel, feliz día Bueno, felicidades a este joven Que siga desarrollándose En las Líderes Bomberil Wilfredo Holguín De San Francisco, buenos días Lluvia de bendiciones por el, por el amor de Dios Que lo que le pasa a nuestro Alcalde, que ha dejado nuestra ciudad Sin área verde, ahora fue El último pulmón que nos quedaba el parque San Francisco de Asís, donde ah en San Francisco de Asís, Fulvio. Lo pelaron. Tú sabes que hay que hacer ponerle atención ya que están podando o pelando, como dice el amable televidente del WhatsApp. Frente a la catedral, los laureles que están en el parqueo del ayuntamiento. Pónganle atención para que se disipe la vista y se vean las, las bombillas porque esa área está muy oscura. Debemos de, de permitir que el que va a la iglesia en las noches, a las 6 de la noche, cuando sale, no sea una noche de terror, porque eso está totalmente desalumbrado. No hay, no hay luz. Fulvio, le mando este mensaje al alcalde para que las, los árboles del parqueo que dan a la calle Colón frente a la catedral sean transformados, sean eh, podados, y así se pueda ver la luz de la bombilla que tenemos ahí. Es mi pedido. Señores, así inicia de mañana. No se mueva. Continuamos con el desarrollo de este contenido que tenemos para este lunes 11 de marzo de 2019. Regresamos en... Gracias por permanecer con nosotros aquí en De Mañana. Ya saben que en el día de ayer estuvimos celebrando junto al Cuerpo de Bomberos su día y que esperamos que el ayuntamiento y las autoridades puedan superar las necesidades más perentorias del Cuerpo de Bomberos San Francisco de Macorís. Aquí en San Francisco eh, reconocemos la labor encomiable que vienen realizando y desde la dirección de ese importante organismo de defensa del, del ciudadano también, porque se defiende los bienes materiales y demás, y la vida del ciudadano en San Francisco, se realiza de forma eh, de mejor calidad, y para también, ellos, para su familia y para el pueblo de San Francisco de Macorís. Claro, y también Francis, el viernes en la noche, uh -huh. fueron reconocidas por el ayuntamiento municipal, 10 distinguidas damas. Ah, muy bien. Aquí en San Francisco Macorís, un acto hermosísimo y qué bueno que la sociedad, el ayuntamiento, reconoce a estas damas que han sido lumbreras en su vida, brindándoles sus servicios y sus conocimientos a esta sociedad. Hay un, hay, como todo en este país, hay algo que nosotros debemos de, de señalar. ¿Se realizó o se creó un reglamento de los bomberos? nacional, el cual no ha dado eh, fruto en razón de que hay una especie de multiplicidad de funciones estatal. Una parte lo maneja Interior y Policía, una parte lo maneja los ayuntamientos, otra parte, eh, es decir, tenemos dificultad para definir el rol o responsabilidad de qué institución o es el Estado o son los ayuntamientos. Una de dos. Eso está igual que el Intran, entonces. Bueno. Entonces, mínimamente, yo he escuchado a Luis Moldó manejarse con su reglamento, como si fuera algo fuera, pero la ley 176 lo tiene. Y de hecho es quien paga los sí, salarios. la 176. No lo paga el Estado, tiene, el gobierno. Lo paga Pero tiene lo entonces lo esa, que quizás ahí venga la dificultad. Ahí venga la dificultad de la parte que yo me refiero a la planificación y a la voluntad de inversión. Y Muy lo, probable, con este reglamento, no es los alcaldes nadie. entienden que no deben de, de dar más allá de lo que el corresponde. Y lo que es de todo no es de nadie. Y lo que es de todo no es de nadie, esa es la palabra. Es un peligro. Entonces, yo creo al general y a los bomberos y a la sociedad, quizás ahí reside el gran problema de por qué no se concibe una inversión real directa al bombero, porque no hay... Forma de definir quién es que tiene realmente la responsabilidad. Porque queriendo salvarlo de los ayuntamientos que abandonaron la política de inversión, se le creó el reglamento y se le mandó por indicación de la propio reglamento a Interior y, Pol Interior y Policía, que fuera el que regulara, pero tampoco recibe, tampoco recibe un centavo de Interior y Policía, que yo sepa, si me pueden aclarar, pero me preocupa que estemos clamando, que estemos pidiendo por los bomberos, pero no definen quién es que lo va a dar. Me Ajá, refiero al orden, claro. porque aquí se gasta bastante dinero en otra cosa. Bueno, caramba, en lapicero, en bebida. Sí. Y cada día tenemos edificios más altos y que demandan también, y más población urbana, que demandan más servicios y de mejor calidad, y de mejor tecnología también. Bueno, ya sí tenemos la música y ya está listo Vladimir Paula y lo tenemos cerquita aquí en el estudio. Buenos días, Vlad Muy buenos días, Francis. Buenos días, Fulvio. Aquí buenos estoy días, desesperado esperando tu noticia. Aquí estoy, Y yo Fulvio. presente. Adiós las gracias. Después Bendiciones. de fin de semana esperando. Así es, Fulvio. Aquí estamos cerquititas, gracias a Dios. Sí. Como decía Francis, Francis en bebidas y en lapiceros. En lapiceros. Se gasta un dineral <risa> y los bomberos le hace falta Mucho dinero. Eh, dos botas. No, y lapicero, No, el lapicero una, cuesta ciento y No, no, no, que le hace falta a los bomberos. Que yo bueno, y lapicero de... también para anotar y hacer investigación. Me he sentido muy orgulloso en comparación con otros... Contamos con los equipos, gracias a Dios. Nuestro cuerpo de bomberos está preparado, gracias a una buena gestión, pero necesitamos, como decían ustedes hace un momentito, esa Definir la esa política de inversión y a quién le corresponde. Definir esa política de inversión a quién le corresponde. Definir también y realizar la construcción ya de una gran infraestructura Correcto. que pueda albergar ya esos equipos eh, y esos vehículos sobre todo. Pero debe de llegar, sí. debe de llegar lo más pronto posible. Miren, vamos al ámbito de las noticias, inmediatamente Bien. lo que nos corresponde a nosotros. Comenzamos en el ámbito internacional. Miles protestan exigiendo salida del presidente de Argelia. Ahí vemos las imágenes, cómo se tiraron a las calles. Miles de personas salieron ¿eh? para protestar contra el régimen del presidente Adelazi Boutefásica. Así es, Boutefásica. En medio de una huelga general, se lanzaron a las calles, señores. Mírenlo ahí, de manera pacífica, al ritmo de marcha, de consignas, ellos se tiraron por allá en Argelia, repito, pidiendo la destitución de su mandatario. Bueno, señores, miren, en otro orden, avión se estrella con 157 personas a bordo en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 muy lamentable este hecho, teníamos tiempo, ¿verdad? Que no escuchábamos sobre accidente aéreo de esa magnitud y ahí está. En total, repito, 157 personas iban a bordo, todos perdieron sus vidas. ¡Qué pena! Continúan manifestaciones contra Nicolás Maduro en Venezuela, en medio del caos generado por el apagón que dejó,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 marcharon por las calles principalmente de Caracas y ahí está Juan Guaidó al momento de hablarle a través de un megáfono a sus seguidores en esa marcha opositora al gobierno de Nicolás Maduro. En el ámbito nacional, señores, violencia de género aumentó un 3%, un 42% en el 2018 según un informe.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 respectivamente para el año 2018. En la estadística de la Procuraduría aparece la reducción en un 21% de los casos de feminicidios y homicidios de mujeres reportados en el 2018. Bueno, ahí está un dato preocupante, alarmante, caramba, eh, el aumento de la violencia de género aumentó eh, en el 2018. Muy lamentable esto, caramba, tenemos que seguir trabajando para reducir esto. Y que no continúen esos maltratos. Vamos al ámbito local regional. Miren estas imágenes. ...impactantes señores. Ahí está. Gracias Agenda56.com. Impactante este choque entre dos motocicletas. Ocurrido la tarde del pasado sábado. Y que quedó captado por cámara de vigilancia. Ahí está, una vez más. ¡Wow! Impactante, señores. Miren cómo vuelan los motoristas. Esto quedó registrado por cámara de vigilancia ocurrió en la Avenida Libertad, próximo al puente del sector Rivera del Jaya, por allá en la entrada al sector Ugamba. Ambos conductores resultaron con graves heridas en distintas partes del cuerpo. Ambos fueron trasladados hacia centros asistenciales aquí en San Francisco de Macorís. Increíble, señores. Ahí está eh, el que venía que se le cruzó, el que venía en la libertad, venía bajando de la entrada a la urbanización Nuevo San Francisco, por allí entrada también al sector Ugamba, no se percató con la velocidad que venía ya transitando por la avenida Libertad, la persona que, con la que impactó o que le impactó a él. Ahí está una vez más, increíble, impactante el momento de ese accidente ocurrido aquí en San Francisco. Miren, Vehículo impacta vivienda tras conductor perder el control. Eso fue en Brilla Arriba. El conductor de una camioneta perdió el control. Bueno, vemos imágenes, vemos imágenes de las cámaras de vigilancia. Momento, sí, ahí está, señor director, la número 2. Vemos imágenes de las cámaras de vigilancia donde captaron el momento de un robo la madrugada del pasado sábado en el sector que se maní. De esta ciudad. Miren cómo él llegó, el video quedó grabado. La persona sustrajo el carro, un Kia modelo K5, color gris. El ladrón penetra al vehículo con facilidad, por lo que el propietario presume que este tenía una llave del mismo. Ahí está el video que quedó captado el momento del robo de ese K5 en Gesemaní. Increíble, señores, hasta los carros ya. Se lo están robando de esa manera. Ahí está increíble. Y al parecer sí, él tenía otra llave del vehículo porque llegó, mírenlo ahí, tranquilito, no forzó ni nada, abrió el vehículo, se fue y ya ustedes saben. La policía investiga, está detrás de ese ladrón. Miren, vamos a ver ahora sí, un vehículo impacta vivienda tras conductor perder el control en Villarriba. El conductor de una camioneta perdió el control de la misma e impactó una vivienda la tarde del pasado sábado en la calle Duarte del municipio de Villarriba, sin que se produjeran daños a humanos. El accidente se registró mientras caía una ligera llovizna, la cual al parecer produjo el deslizamiento del vehículo, cuyo conductor eh, datos del chofer se desconocen. Solo se sabe que es oriundo de las Guaranas. Tanto los propietarios de la casa afectada como los habitantes del sector dijeron que se trató de un milagro de Dios. Debido a que en ese espacio siempre hay personas y al momento de la colisión estaba despejado. Así mismo es entonces, gracias a Dios. Recuerden ustedes que en estos lugares siempre hay personas que se juntan a hablar, a dialogar, a compartir. Ese lugar eres, eres, eres de esa forma. Bueno, pues no había nadie, gracias a Dios Continuamos entonces, miren agricultores Denuncian mal estado de caminos vecinales en Hostos Intransitables Aseguran no pueden trasladar los productos Escuchemos No, no, eso está abaratado Del puente para allá no está abaratado Para allá no hay carretera. Es un camino vecinal para caballo Que ni los tractores en goma Castean cuando llueve. Sí. Que aquí estamos sin padrino, aquí ya más hay síndico a coger los sueldos. Lo único que se lo digo yo, Ramón de Sindo, que yo. Sí. Y en Chabandarani tampoco hay síndico. Ahí está intransitable esos caminos. Denuncian constantes atracos en parte frontal de la UAS Recinto San Francisco. Varios estudiantes fueron víctimas de atraco en la parte frontal de la UAS este fin de semana. Los estudiantes dicen sentirse atemorizados, especialmente los días de menos flujo de estudiantes, tales como los domingos. Así que ahí está. Pedimos entonces a las autoridades competentes, a la alcaldía que se ha comprometido, a la policía que se ha comprometido con enviar vigilancia a esa zona que por favor, por favor, ya llevan varios días los estudiantes denunciando esto. No podemos esperar de que ocurra un hecho lamentable. Aunque cuando una persona lo atracan y le sustraen, le quitan lo de él, ya es lamentable. Pero todos saben a qué me refiero. Pérdida de vidas. Así que ojalá y que lo más pronto posible pueda llegar esa vigilancia frente a la UAS. Se quejan por continuos aumentos en precio de los combustibles.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 Es un abuso, la gasolina más cara del mundo entero la paga la República Dominicana. Es un abuso. O sea, está incómodo porque es un problema. Porque el presidente aumentó, como te digo, le aumentó al empleado público. Parece, para, parece que para. Para combustible para completar con eso. Ya se ha dado Bueno, ahí está, señores. Así están los conductores principalmente de motocicletas. Hombre le corta brazo a otro en Tenares. Así que según testigo, el agresor responde al apodo de El Cacu. Hasta el momento se desconoce el motivo que provocó la pelea entre ambos. Así que ahí está. El altercado fue grabado por personas que estaban en la cercanía, al parecer, ambos resultaron con heridas de armas blancas. ¿Se desconoce el estado de la persona que terminó con el brazo cortado? Vamos a escuchar. ¡Adelante! Ahí a darme golpe, Está Hasta el momento, el último que estaba ahí es a quien se le conoce como el Cacú, quien le cortó la mano al otro en medio de esa pelea y quedó grabado ahí por personas utilizando sus celulares. Eso fue en Tenares. Increíble. El alcalde de las Cuaranas dice arreglo de las calles es responsabilidad del gobierno. Una vez más este hombre lo ratifica que en varias ocasiones lo ha dicho. Adelante señalarte que prácticamente las calles que funcionen a la calle prácticamente todas están en buen estado de circulación no así las que competen al plano gubernamental que son las calles que unen los, los municipios y las provincias por ejemplo la calle que nos une con el municipio de pimentel que es concerniente al Ministerio de Obras Públicas, supuestamente está en vía de resolución. En esa parte hay un ingeniero trabajando, aunque de un modo muy lento. Cuando tú tienes la calle Cruce Canal, eh, la N, eh, supuestamente el Ministerio de Agricultura la va a reparar en unos días. Esa es una calle que le pertenece directamente a ellos y está en un estado extremadamente desplorado. El alcalde de las Guaranas. Miren, es dirigente del PRD, dice, renunció a ese partido por la falta de apoyo. Así lo expresó Eritén, quien se juramentó este fin de semana en el PRM. Adelante. señores ahí está Eriten quien se va a las filas ahora del PRM miren la UAS adquiere mil butacas UAS adquiere mil butacas no obstante al momento del ingreso del camión que transportaba las butacas este no pudo ingresar a dicho centro porque no cupo por la puerta principal del acceso de la universidad Así que ahí vemos las imágenes del camión que este fin de semana llevó la butaca. Camión quedó estancado en la puerta principal de la UAS. Caramba, pero debieron desmontarla entonces. Abrir la puerta, buscar el personal y desmontarla. Supongo que se hizo. Me informan que luego entonces por la otra puerta pudo entrar. Así que ahí está. Gracias a Dios entonces porque con la demanda de butacas y que... Bueno, no pudieron entrar por esa, pero me dice Raquel que luego entonces sí lograron entrar. Así que la butaca tiene un costo de más de 3 millones de pesos. Así que ahí están las imágenes de la entrada de esas butacas. Miren, no hay tiempo para más recordarles a todos y a todas que el agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua randy la 100% purificada con sistema osmosis porque es tan dominicana como tú llámenos al teléfono que aparece en pantalla para servicio de domicilio porque no es lo mismo un galón de agua eh, que un galón de agua randy light la, la número uno en consumo agua randy Light, qué bueno no hay tiempo para más hermanos del alma Gracias por habernos permitido llegar hasta sus hogares y a ustedes, compañeros. Bendiciones, feliz resto del día. Ya se ha integrado Raquel. ¿eh? Sí, así es. Bye, bye. Gracias Gracias, a ustedes también porque están ahí con nosotros y damos la bienvenida a Raquel Ortega que se integra al CEP. Buenos días, Raquel. Buenos días, Francis. Buenos días, Fulvio. Muy bien, muy apretadito. Ya escuchaste sí, color, la, la cantidad de noticias de Vladimir, Pablo. No, no, no, no. Hay algunas que no me gustan. Noticias trágicas, la mayoría. Hola Vladi, hola, un placer saludarte como siempre a ustedes también, amables televidentes. Gracias por estar ahí. Hoy es día de San Gregorio Magno, según la iglesia católica. A los Gregorio, sí, felicidades. Sí, muchos gregorios que hay. Yo quiero antes que entremos en materia, en los comentarios de estas noticias, que en la mayoría son desastrosos, pero hay que contársela Quiero que producción nos per, me permita presentar unos segundos de este video que acabo de mandar al WhatsApp, por favor. Esto fue apoteósico, el, ap, apoteósico eh, la presentación de Juan Luis Guerra rompió récords en España, justo en Tenerife. Así es que ese es un reportaje que hicieron allá en España, donde cuentan que superó, a la actuación de Celia Cruz en el 1987, más de 400 mil personas se dieron citas en el cierre del carnaval, una jornada festivalera que realizan allá. Denle un poquito de audio por favor, vamos a sentirnos orgullosos de lo grande que es Juan Luis Guerri, lo grande que pone República Dominicana. Juan Luis Guerra colapsó y de qué manera anoche Santa Cruz de Tenerife con su concierto de carnaval. 400.000 personas acudieron a escuchar al cantante dominicano a disfrutar de su música y a bailar con sus canciones. Nunca antes se había reunido tanta gente en Tenerife para asistir a un concierto. Algo más que la bilirrubina subió anoche en la isla. de la bachata, revolucionó Tenerife. Vamos a hacer una bachatita, vamos a cantar todo surto. Dime cómo está, mi amor, mar, frío, frío Y frío, lo que se dice frío, ya ven, que no pasaron. Frío, frío, como el agua. Acudió tanta gente de todas partes que Juan Luis Guerra colapsó la ciudad. No se recuerda nada igual. Ha superado incluso el récord Guinness de Celia Cruz en el carnaval de 1987 con 240.000 personas. Su público canario lo dio todo con cada tema. ...un reporte que han hecho este medio de comunicación de España, sobre todo resaltando la grandeza de Juan Luis Guerra. Celia Cruz llevó a ese mismo lugar en el 1987 240 mil personas. Juan Luis... 400 mil. Qué grande eres, Juan Luis, llevando no solo la bachata, el merengue de identidad nacional en alto en este gran cierre, Gentes adultas, mayores, ahí, señoras envejecientes, saltando, brincando y cantando la canción. Así que sintámonos orgullosos del patrimonio que tenemos como el merengue y que bien lo pone en alto. Juan Luis, qué, era, qué grande, no solo de tamaño, de altura física, sino de la cabeza hacia arriba, es la grandeza de él, sobre todo por la calidad en la interpretación y cómo ha sido un artista tan lindo que no ha tenido que crear ruidos, escándalos innecesarios para sonar como hacen hoy día. Tenemos un contacto, buenos días. Buenos días, Raquel. Buenos días. Hola, día. hola. Buenos días, Raquel, buenos días, buenos hola, hola. días. Buenos días Francis, buenos días, buenos días. Buenos días. Buenos días. a todos. ¿Cómo estás? Bien, habla frías Genao de la Junta Electoral. Hola, ah, ¿cómo, ¿cómo estás, hermano? querido ¿Cómo va Estamos bien, gracias a Dios, dentro de una parte, le estoy llamando para que me hagan eco que nosotros necesitamos sangre o positiva urgente, porque mi esposa está interna en Santo Domingo hace más de un mes y me llamaron ahora que necesitamos sangre o positiva. Eh, te, tengo, te tengo la sangre. Okay. ¿Qué ¿Oíste? cantidad? ¿Qué cantidad que necesitas? Frías? ¿Cuánto necesitas? ¿Tres, tres pintas. Tres pintas. Bueno, pues la tú tienes todas. Tienes dos ya que la podemos buscar en, en Cruz Roja aquí en San Francisco. Bueno, nos eh, falta eh, la una. Única, eh, eh, Francis, lo único que donde ella está interna ellos eh, le habíamos puesto sangre y había yo llevado sangre y no quisieron ponérsela porque hay que llevar los interesados los, ah, los para ah, sacársela ya. ya los voluntarios los donantes a Santo Domingo. ya por eso te voy a pues te, ma te mando un número de teléfono claro. de donante te lo agradezco, Francis, porque sí. es, es, es fuerte eso, y para que me hagan eco en este curso. ¿Cómo no? Nosotros sí. llevamos a las personas directamente a Santo Domingo. ¿Su número para comunicarse con usted? 809-697-8120. Sí. Sí. O puede ser en la casa, 809-588-7549. Correcto. La, sangre Oye, pues, positivo, que, la sangre O positivo. Esperamos que to, pueda ser superado todo esto la por su esposa sangre. y toda la familia. Gracias, hermano. Muchas gracias. Muchas bendiciones para todos. Okay. Pues para usted Así. también. Así es. Bueno, repetimos, necesitamos sangre RH O positivo. Donantes eh, para eh, la esposa de Frias Genao, una, una persona que ha dado tanto por sí. este eh, esta provincia y el país a través del servicio que ha realizado a través de los años en la Junta Electoral de aquí. Frías Genao, su teléfono 809-697-8120 y 809-588-7549. Necesitamos la solidaridad de los dominicanos, somos muy solidarios, así que esa sangre va a aparecer pronto, así que vamos a donar estas tres pintas que hace falta para ayudar a salvar la vida de su esposa. Bueno, que así sea que así sea. Eh, en el orden noticioso... Eh, quiero referirme necesariamente, voy a empezar por la noticia 3 La noticia 3 recoge que continúan manifestaciones contra Nicolás Maduro en Venezuela En medio del caos generado por el apagón que dejó gran parte del país sin suministro eléctrico El presidente Maduro y el líder opositor Juan Guaidó Marcharon junto a sus seguidores aumentando la tensión en el país es decir, que hay una confrontación pacífica por el momento, y esperamos que así sea, donde Maduro, en el momento que Guaidó pidió movilización, también la hicieron el oficialismo. Esto, ojalá que no haya eh, enfrentamiento personal, porque son ciudadanos todos del propio territorio y todos aspiran, a tener libertad. Pero miren la manifestación de Juan Guaidó, la cantidad de personas, la cantidad de personas. Entonces, similar es ver los bandos rojos que corresponden al oficialismo. Hay una parte que sigue insistiendo el gobierno de Maduro en verse como víctima y lejos de ser verdad, porque tenemos información que los apagones provienen del orden financiero. Ahí vemos lo que es Juan Guaidó. ¿Ve? Una cantidad importante, aunque se puede ver también del lado oficialista. Mire, mire, mire la de Guaidó. La del lado oficialista, muy, una multitud importante lo que espero es que no haya enfrentamiento entre ciudadanos y que la parte de sabotaje que planifica o indica el gobierno es falso. Se han inventado mil cosas, hasta una iguana, la primera fue una iguana, algo así que le mandaron. Ahora es un láser invisible. Y el último fue que cuando estaban casi iniciando las labores, un ataque cibernético pero eso no se ha comprobado en el orden de vigilancia internacional. Siguen tratando de ser víctimas donde no lo hay. Lo que hay es deuda de las compañías distribuidoras de electricidad y que ya lo están poniendo en condiciones de, de no existir, del colapso y el gobierno no paga, es eso. Estamos hablando que el gobierno de Venezuela invirtió más de 30 mil millones de dólares para solucionar este problema en el 2011. Por otra parte, aquí en República Dominicana, violencia de género aumenta de un 3% a un 42% en el 2018. Eso visto en números fríos simplemente causa pavor, causa espanto, causa miedo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Que en pleno siglo XXI, en nuestro país, la violencia de género se haya disparado tan brutalmente en el año 2018. Eso dice demasiado de nuestra sociedad. Eso dice demasiado de los antivalores que se están fomentando en nuestra sociedad. Es tiempo de parar. Bueno, sí, ese es parte del informe que ha emitido Participación Ciudadana Movimiento cívico, no partidista, que cada año da seguimiento a este tema y a la corrupción, entre otros. Eh, penoso y sobre todo el hecho de que manejar tantas estadísticas, aquí el gobierno te da una, la Procuraduría por su lado da otra, las ONG dan otra, Participación Ciudadana da otra y uno no sabe realmente a quién creer. Lo que sí sabemos es que está en aumento y que una que mate, una sola, ya es mucho. Entonces debemos aprender a convivir como seres humanos, respetando la dignidad del otro y respetando al ser humano como tal, sea hombre o sea mujer. Entonces, Y ha faltado indudablemente unas políticas claras, definidas, eh, eh, que, que traigan como consecuencia resultados reales desde el gobierno. No es que no hagan nada, claro, entiendo que sí, hay programas, hay acciones que están realizando, pero parece ser que no son lo suficiente y son muy tímidas porque no han resuelto absolutamente nada. Y con una marcha, con un discurso, con taparme la boca, con una pancarta, poco se logra. No digo que no se haga y que no y que no la apoye. Se puede, pero esto debe estar acompañado De otros tipos de acciones De planes, De otro tipo de acciones concretas sobre, De inversión económica en ese sentido El Ministerio de la Mujer claro. no maneja prácticamente nada de recursos Y así como podemos Que se ¿Cómo en podemos? eso Por un lado, hablándole a las mujeres cuando la quieren para votos Y por otro lado, entonces ah, se olvidan de eso. Todos los partidos Y, y olvidan, son igualitos todos Totalmente se olvidan Ay, de y ama, ella. Nada más existen en campaña Entonces las mujeres tenemos que levantar los pies Ya está claro. bueno y está bueno, castiguemos a los políticos que luego lo ayudamos a subir y luego se olvidan de las promesas. Castiguémoslas en las elecciones, están ahí al doblar de la es que yo digo que las mismas mujeres, Francis, las mismas mujeres son, eh, son las que van a votar. Somos culpables en parte, a, claro a, a, que a sí. Votar por y eso ha faltado solidaridad, solidaridad. Y no sencillo. apoyamos a otras mujeres, hay que respaldarlas. Es sencillo. Indudablemente. Es sencillo. ¿Cuál ha sido el respaldo de este gobierno y de Danilo Medina? A esa, a esa inversión. ¿Y cuál ha sido el periodo donde más se ha incrementado? Rico, ¿Por qué? Porque no hay una respuesta. Y mira por dónde anda la Suprema Corte de Justicia, que en su evaluación el poder político lo trastorna. Y mira lo que me dices tú, que ya, otra jueza ya hay otra jueza que, que ha declina definado. No le interesa que sea evaluado por ninguno de ellos y ha perdido efectividad lo que debió de ser Maña, una solemnidad ¿sabes que sacó a relucir eh, una maestra de derecho de Santiago de la Ucamaima con relación a Miriam Germán? Que también se pone en peligro la vida de la jueza Miriam Germán y su familia. Claro. Porque pusieron la dirección y todo. Todo. Teléfono y todo. todo. Públicamente. No solo eso, que ha condenado a personas. Muy personales. Por que, eso. Que nadie tiene que meterse que cada quien viva como le de su gana. Claro. Pero. No es que no se, los los que los funcionarios públicos no rindan. Te voy a cuenta. recordar. No es que no se han cuestionado, aquí nunca se ha dicho eso, que no que no estemos de acuerdo con que Pero no se han claro. cuestionado. deben ser cuestionados, ahora lo que deben ser es con el debido con proceso con, y no violentando su propio reglamento, que es lo penoso del caso, la que ha rechazado es la abogada y ex jueza rinete de los milagros, ha dicho que no quiere que el Consejo Nacional de la Magistratura le evalúe. Mañana hay expectativa no tiene en este sentido. Pues fíjate Gran una cosa, cuando esto se da, el Ministerio Público del pasado, Domínguez Brito, ustedes no recuerdan que fue el que hizo el show de que no confiaba en la Suprema Corte de Justicia y lo puso en vilo, ¿Sí? y pidió, incluso se reunió el nuevo Consejo, porque él lo pidió. Era porque en el Palacio se había negociado con Feli Bautista de que él sería el candidato. Y mandaron a Domínguez Brito ese mismo día a dejar perder el plazo para someterlo. Y lo que saltó fue en dañar la imagen y moral de la Suprema Corte. Bueno, y miren esto ahora. Ahí está la es para que... tener el manejo absoluto. Entonces, la independencia, ¿dónde está de los poderes? Bueno, en el WhatsApp escribe el número que termina, 4235, vamos, buenos días, con el comentario de Francis, de poder, ¿cómo que dice? De uh -huh. las matas, de podar las matas frente a la catedral, el alcalde debe hacer las calzadas del parqueo También. y poner luz en el área cuando salimos a la iglesia es terrible. es terrible es cierto, muy oscura esa zona y ahí pueden sí. atracar muchísimo ya ha habido atracos espero que el horrible. alcalde esté escuchando que se está bueno. haciendo inversión de, de aceras y contenes y también la poda de esos árboles para ayudar al entorno Claro. No podemos limitar al feligrés que vaya a la iglesia Que es el espacio de espiritual más importante Se sienta seguro, confiado, sobre todo cuando sale del templo Irka Rodríguez nos dice Buenos días mis amores En cuanto a la violencia en contra de la mujer Nosotras somos más culpables que los hombres En el entendido en que, en que somos las que parimos y educamos a los hombres Debemos de cambiar la forma de educar a nuestros hijos Ellos serán los hombres de mañana ¿Tiene toda la razón? Claro que sí, en esa parte Irka Rodríguez hay una, el sistema, por supuesto, la cultura machista que hemos vivido desde hace muchísimos años y la mujer tiene gran parte de la culpa. Bueno. No toda, no el 100%, pero sí, gran parte. En esa forma de cómo se educa a nuestros hombres, a nuestros hijos. Nos toca una breve pausa, re, recordarles que necesitamos sangre, donantes de sangre RH o positivo para la esposa de Frías y Genao. Pueden llamar al 809-697-8120 y 809-588-7549. Nos vamos a la pausa, retornamos con más. permanecer con nosotros en de mañana y creo que Raquel tiene una importante información para todo el público, pero sobre todo para las damas. Así es y es recordarles que yo he visto de Adasa Elements Adasa Elements está aquí, ubicado en San Francisco de Macorís, somos tiendas de vestido, ubicado en la calle 27 de Febrero, casi esquina Salcedo, este vestido hermoso, amarillo, así el color favorito, lo encuentras en Adasa, y ahí está otro de los atuendos que he lucido para este programa, calle 27, esquina Salcedo, con el teléfono WhatsApp, 809-841-841. 9955 En Santo Domingo estamos en el teléfono 809-952-2150. Realizamos servicio a domicilio y entregamos inmediatamente. Tienda de vestido Adasa Elements. En LIR Comercial te recordamos que ya no tiene que pasar un dolor de cabeza para transportar lo que usted compre. Tiene transporte gratis en LIR Comercial. No tiene que gastar dinero, te lo llevamos directamente hasta tu casa totalmente gratis. Nuestro equipo de experto te hace las instalaciones necesarias inmediatamente en tu hogar. No importa el tamaño, no importa el monto de la factura, tenemos entregas a nivel nacional. L, R, Comercial, donde todos califican. Bueno... Gracias, Fulvio y, y Raquel, pero yo debo de informarle que el supermercado Almanza sigue sigue siendo el supermercado repleto y por departamento en La Juarana, y usted no necesita salir de La Juarana, supermercado Almanza, un supermercado repleto y por departamentos, allí te encuentra delicatessen, el licor estoa, un stand de Telenor, electrodoméstico, juguete, área de escolares, todo de restaurante, en fin, supermercado Almanzar, calle principal 34A, Las Guaranas. Aceptamos tarjeta Solidaridad y recuerde que es tan nuestro como Las Guaranas, supermercado Almanzar. Si Miren. quieres verte bien y también cuidar tu vista óptica, máxima visión, solo marcas, solo prestigio, los mejores lentes del mundo, profesionales nacionales e internacionales,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 que hacemos un comentario al declararse no culpable al alcalde de San Francisco de Macorís en razón de la demanda que buen le día, formulara el señor Jacobo, eh, Pedro Jacobo. Pedro Jacobo. Pero antes agradecer a la señora del cafecito, claro. doña Felicia, muchísimas gracias por traernos Muy bien. el cafecito. Y su tececito también, sí. muchachos. ¿eh? Gracias, claro. gracias. Sí, Acompañado. Sí. Salud, Raquel Fulvia, doble. Amable, televidente. Salud. Salud. Decía que el viernes pasado la corte finalmente dio lectura a la decisión de la demanda en difamación e injuria uh -huh. en contra del alcalde y encontraron que no eh, pudieron los abogados demandantes eh, con precisión demostrar el daño y sobre todo no pudieron eh, darle una justa calificación en la que ellos pudieran encontrar la culpabilidad de difamación e injuria al alcalde Alex Díaz. Creo que tenemos algunos detalles de declaraciones del propio alcalde de abogados y de Jacobo. Veamos. Vamos a, a ver. Declara no culpable al alcalde Antonio Díaz Paulino de proferir frases difamatorias e injuriosas en contra del ciudadano constituido en querellante y actor civil, Pedro Jacobo Enríquez Paulino. Hechos previstos y sancionados en los artículos 29, 33 y 35 de la ley 6132 sobre expresión y difusión del pensamiento por estar sustentada la acusación en pruebas obtenidas ilegalmente y en consecuencia le absuelve de los hechos punibles puestos a su cargo conforme a los artículos 26, 166, 167 del Código Procesal Penal y 69.8 de la Constitución de la República. Segundo, en cuanto a las pretensiones civiles del querellante y actor civil se rechazan por haber juzgado a la Corte la no existencia de un hecho penal ni civil capaz de comprometer la responsabilidad del imputado conforme lo disponen los artículos 10 del Código Penal y 1.382 del Código Civil Dominicano. Tercero, declara el procedimiento libre de costas penales y civiles conforme dispone el artículo 246 del Código Procesal Penal. Cuarto, advierta. Conforme con la presente decisión que dispone de un plazo de 20 días hábiles para recurrir en, en casación por ante la segunda Cámara Penal de la Honorable Suprema Corte de Justicia, una vez le sea notificada la copia íntegra de la presente sentencia, según el artículo 380 del Código Procesal Penal, vía la unidad de la Corte de Apelación del Despacho Penal del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís. Quinto. Difiere la lectura íntegra de la presente sentencia para el día 28 de marzo del presente año 2019 a las 3 horas de la tarde, quedando convocadas las partes. Y por esta nuestra decisión así se pronuncia, ordena, manda y firma. to you Bueno, habrá aparentemente sí, muy claro un proceso de apelación por Pedro Jacobo. Sí, Pedro Te Jacobo, Jacobo es no sé lo que dice, apelación. No sé dónde, en la parte que establece que la empresa Telenor, eh, es muy probable, hay que ver cómo lo solicitan y si existen las declaraciones aludidas por Pedro Jacobo. En ese sentido, hay que analizar bien ¿En qué valoró, qué no valoró los es lo jueces? lo no entiendo? Porque en el momento los propios abogados del alcalde habían discriminado una prueba que era la del audio, pero el, el juez la asumió y permaneció y, y no se refirió. Entonces yo quiero saber qué fue lo que pasó y cómo valoran al final. Y también lo de Pedro Jacobo que dice que tiene un legajo de prueba. Que, que no la presentó. Que no la pero presentó, el problema entonces, es eh, ¿por qué no la, presentó? la forma de cómo se obtuvieron esas pruebas, que es lo que está diciendo el tribunal en la sentencia de que emitieron de no culpable al alcalde, porque las pruebas fueron tomadas de manera irregular, ilegal. Pero que al principio se la habían asumido. No, pero que en principio la habían es asumido, locura. eso es. se la rechazaron. Si hubiesen discriminado eso desde el principio, uno sabe que va hacia dónde va pero no lo discriminaron, no la, la atacaron los abogados pero no se la rechazaron y la dieron como buena y válida y ahora resulta que es mala. Que la forma de que la, no la obtuvieron fue ilegal, yo quiero es lo que entregar, dice el tribunal. Yo quiero ver. Una locura. Para Esto aparentemente se da mucho en este país. En Muchos casos se caen. Y no es que no sea culpable la persona, sino que el procedimiento que se lleva es de forma irregular y por eso se cae. Pero, por Aquí el lo momento. han dicho jueces, lo han dicho muchos en entrevistas sobre todo, porque la policía es experta en eso en dañar procedimientos, en hacer cosas sin cumplirlas, el, el protocolo de rigor. Entonces, cuando llegan ya las evidencias al Ministerio Público, se caen. Pero casos. hay algo interesante, que fue la decisión política que tomó el Consejo de Regidores en no suspender al alcalde, aduciendo de que se trataba de un tema puramente civil, a instancias eh, civil o instancia privada y que lo tomaran y que en ese momento se de podía definir como un falso positivo porque no produjo los trastornos que podría producir la suspensión y la tomó el órgano correspondiente y al tener esta decisión entonces alivia mucho más la decisión tomada por el consejo que ellos mismos los abogados de, de Pedro están elevando un recurso de amparo, de cumplimiento a los regidores porque no lo hicieron. Ahora quedaría esto sin ningún tipo de interés judicial porque la Corte ya dio su veredicto. Vamos a escuchar una llamada. Buenos días. Buenos días. Buen día. Buenos días, Pedro Jacobo. Ah, Hola buenos Pedro, días, ¿cómo Pedro, ¿cómo está usted? Explícanos. Eh, eh, aquí viendo su programa, como siempre, cuando estoy aquí en la casa. Sí. Eh, desde, yo quiero los, los, los abogados. Y los a mí me dicen que reúna todas las pruebas y que se les entregue a ellos para llevarla. Inmediatamente yo lo voy a hacer. Correcto. ¿Por qué? Porque yo tengo pruebas suficientes de que yo no tuve nada que ver con eso. Por ejemplo yo tengo nota de voz de, los mismos, de la misma persona que le entregaron esa guagua, donde me deligan a mí completamente de eso tanto uno Son como el otro caso. que quizá por eso no lo llevaron de testigo que esto era lo que tenían que llevar de testigo, quizá le verdad allá como lo tenían por escrito para llevarlo y no quisieron pasarlo, ¿por qué? porque ellos sabían que yo tenía con qué desmentir lo que ellos iban a decir también tengo nota de voz de la gente que le entregaron la guagua, que dicen que yo no tengo nada que ver con eso, y que si ellos tienen que declarar, también van a declarar. ¿Me entiendes? Porque son cosas que todo el que vive aquí en este barrio, los dueños de la planta, y los que trabajan ahí, saben que yo no tuve que ver nada con eso. Así es que cualquier cosa, yo necesito hacerse aclarando para que usted sepa, pero yo lo dije claro, lo dije claro, ¿qué pasó ahí con la cuestión del de CD? Eh, los abogados fueron buscarlo abogado a la empresa, no se lo entregaron entonces yo entiendo sí, claro. los jueces que como es un, como una copia de, de DVD, eh, yo me parece que por esa parte tenían ellos la razón de no dar el, el, el fallo a favor de nosotros Pedro, una pregunta, que pasa, Pedro, ¿me que escuchas? también ellos tenían que tratar de no recibirlo, si era, era una copia, ¿me escuchas Pedro? ahora lo no escucho, como no, saludos eh, Pedro, ¿cómo obtuvo esos audios? ¿Se lo enviaron a usted, la, esas, esas personas que usted dice que los desligan? ¿O u, hubo un tercero por medio? ¿Cómo obtuvo no, los no audios? No, ¿Lo que usted dice no, no, no, que tiene no como prueba? Bien, porque, no sé si es que el teléfono está mal o que la señal está ¿Usted ha dicho que tiene unos audios que los desligan y que dice que esas personas... ¿Pueden ir a declarar a favor suyo? ¿Cómo lo obtuvo esos audios? ¿Fueron mensajes que le mandaron directamente a usted o fue a través de un segundo, un tercero? ¿Cómo fue? Los no, audios originales este, pues, pues, ellos mismos lo mismo se, que... se lo enviaron a usted Yo tengo originales esos audios Pero esos audios no. nunca fueron llevados al tribunal, es lo que él dice que él puede demostrarlo pero no lo, el, el audio que fue por mal, por mal manejo es en el que aparece el alcalde diciendo lo que dice de Pedro y uh -huh. por lo que él lo demanda. Uh -huh. Es Much eso. Muchas gracias, Pedro. Bueno, gracias, gracias Pedro. Estaremos dando seguimiento para verlo, pero decía que lo interesante es ver que el Consejo de Regidores que se abocó a conocer la notificación en la cual tenía como contenido el auto de apertura a juicio y por... De, y por Conducto del artículo 44 de la ley 176 indica en su literal B cuando se envíe a juicio de fondo al alcalde, al regidor, a la vicealcalde o a la regidora que está siendo demandado, lo cual produjo una decisión del consejo no suspendiendo al alcalde y es donde se plantea el falso positivo en el sentido de que no produjo los efectos por no hacerlo, ya que esta decisión viene a reforzar la decisión del Consejo y es un interesante jurídico la que se ha dado en esta, en esta parte. Así es, un tema que le damos seguimiento. En el WhatsApp, Kile Polanco desde Castillo dice que tengan un lindo lunes... Gracias, Muchas igual. gracias, Kile. El ingeniero Darío Guzmán, sector Hermanas Mirabal, dice, buenos días, me gustaría saber cuál es su opinión de la justicia de este pueblo, donde se le da libertad a personas que son apresadas con kilos de drogas, mas, sin embargo, dice, a consumidores y personas que se la colocan, le dan medida de coerción. No apoyo a esta persona, dice el ingeniero Darío Guzmán. Manolo Geraldino escribe también, dice, buenos días, esto está feo, todos aquí vimos... Como Alex Díaz difamó y lo declara no culpable. Ya aquí hay, ¿cómo que dice? Eh, como en tiempo del oeste. Ah, que vivimos en tiempo del oeste. Dice Manolo Geraldino, gravísimo. Nos escribe, entra un mensaje de bueno. Juan Cris Tavera. Nos manda una postal de buenos días, muchas gracias. Nos vamos a una breve pausa. Retornamos una vez con el tema del día de hoy. Quédese con nosotros. Ay, Dios, gracias por continuar valor. con nosotros aquí en De Mañana. Bueno, llegó el tiempo de Fulvio con el tema central. De Mañana. Gracias, Raquel. Muchas gracias, Francis. Hoy voy a tocar el tema nuevamente. ...del asunto de la sequía en República Dominicana... y la causa del calentamiento global... ...pero antes de decirle... ...que ayer domingo... Eh, ...el PRM juramentó... ...a varios dirigentes del PRD... ...lo que se avecina es una debacle dentro del PRD... ...una debacle... ...primero... ...fue juramentado... ...el regidor Eric Ten... ...que es su secretario nacional... Y también es presidente de la provincia de Duarte Fue juramentada también la regidora de La Guarana, Amparo Quesada Juramentado Rafael Corporán, presidente del PRD en Castillo eh, Francisco Robles y Hugo José, secretario y presidente en funciones de Arenoso eh, Lallane, Lenny Lalane, encargado de comunicación del PRD también, juramentado Vladimir de Jesús, presidente de la zona L, juramentado Rafael Miranda, presidente de Ingenieros eh, también seguramente la Presidenta de la Salud, la Presidenta de Abogados y el Presidente de los Jóvenes del PRD. Es decir, que todo eso, frentes sectoriales, frente de masas y toda esa dirección se fue del PRD ayer. Una debacle total. Y vienen más, y vienen más. En este, volviendo a nuestro tema, lo que es el tema de la sequía, aquí resaltar este titular del periódico El Día. Activan programa de abastecimiento ante eh, abastecimiento de agua ante efecto de sequía. La República Dominicana a raíz del calentamiento global y los fenómenos del Niño y la Niña se ve afectada, en este caso por el fenómeno del Niño que aquí se manifiesta con sequía. Y la CAS está utilizando en Santo Domingo 125 camiones para repartir agua en gran parte de, esta, de, de Santo Domingo. Y está eh, activando este programa de abastecimiento de agua, racionalizando el agua de esta manera. A la persona que le llega agua diario, ahora le va a llegar interdiario. A la persona que le llega el agua cada cuatro días, le va a llegar, eh, que le llega eh, cuatro días seguidos, solamente le va a llegar dos días. A la semana, a la persona que le llega dos días, le va a llegar un día. Este, este es un, pro, un programa de racionalización en el abastecimiento de agua ante los efectos de la, de la sequía. Se han disminuido 55 millones de galones de aguas diarias. 51 millones de galones de aguas diarias. Ha disminuido lo que es el abastecimiento de agua hacia Santo Domingo. Allá se nutren muchos de Nizao, de Valdesia. Y hay una disminución drástica en el agua. Esto ha afectado diferentes ciudades en el mundo. Una de ellas es Ciudad del Cabo, que ha servido de ejemplo en el mundo. Ciudad del Cabo tiene una sequía constante de tres años. Y ya la persona, primero empezaron usando solamente 100 litros de agua por persona. Ya están en 50 litros de agua por persona para un día. Y lo piensan racionalizar más. Ya, si esto continúa ya para septiembre Ciudad del Cabo va a cerrar sus llaves, no va a tener agua. Si sigue el proceso de sequía allí. Y muchas ciudades del mundo también se están viendo afectadas por este proceso de sequía que le está llegando a ellas. Y nosotros no estamos exentos a ello. Desde los años 90 hasta la fecha hemos sufrido tres sequías fuertes. Tres sequías graves, duras Recientemente en la historia, ¿verdad? Porque nuestros ancestros, nuestros abuelos y padres recuerdan Esta gran sequía que pasó aquí con, con, cuando el centenario Una sequía fuerte, terrible Que se tenían que eh, comer maíz caqueado Que era lo único que aparecía Y cojo yo de, de, de mayas también se comían hasta la manzana de los plátanos. Y hoy nosotros estamos todavía de una forma alegre, haciéndole caso omiso a lo que está pasando. Yo envié una imagen de la presa de Tavera y la presa de Rincón. Ahí tenemos la presa de Tavera. Miren cómo está la presa de Tavera en la parte de abajo. Miren las montañas como están peladas. ¿Qué protección tienen esas montañas con esa inclinación de ladera que pasan muchas veces del 30%? Sin un árbol, sin una protección. Usted se le pierde la vista y lo que ve es montañas peladas, montañas peladas, montañas peladas. Y en la misma presa. Es una cobertura forestal pírrica. Y miren los niveles. Del agua, cómo ha descendido, a cuáles niveles ha descendido. Está también la presa de rincón. Esta, la de rincón, la de rincón. Esta es la presa de rincón. Esto fue tomado ayer. Esta fotografía fue tomada ayer. Que mi hijo estaba haciendo un recorrido por diferentes presas en el país. Miren los niveles cómo se encuentra la presa Rincón, la que suministra agua a San Francisco de Macorís, al agueducto del Cibao, y ya ustedes pueden ver las condiciones que se encuentran. Entonces, estos problemas de sequía, que ha causado en la zona noroeste más de mil muertes de reces, y ha diezmado la producción lechera de toda esta región y también la zona del sur. Ya nosotros como nación estamos siendo declarados con un país que está vulnerable al suministro de agua. Un país que su región sur, suroeste, su región noroeste está en etapa crítica, en plena sequía. ¿A dónde han ido a parar todos los recursos que se han tomado prestado para atender nuestras cuencas hidrográficas, la mayoría de ellas destruidas, la mayoría de nuestras presas llenas de sedimentos, con una altura tan grande, que casi se pierde su vida útil de acumular agua. Grandes cantidades de arenas que se pueden hacer para usar para el sistema de construcción y dinamismo de la construcción en República Dominicana, no se usan, depositada en sus cuencas. Sin embargo, sí persiste la extracción de materiales de ríos. Sí persiste la extracción de piedras, de cuencas altas, de montañas. Sí persiste la extracción de arena en las partes altas de los ríos. Para la línea noroeste, varios ríos están secos. Y la mayoría de los ríos que ustedes ven en la parte sur, también lo único que usted percibe es roca. En, su, en lo que era su cauce. ¿A dónde han ido a parar todos los recursos de reposición de cuencas, de forestación de cuencas, de forestación de nuestras montañas? ¿Hacia dónde han ido a parar esos recursos? ¿Qué ha pasado con la responsabilidad gubernamental de asegurarle a este pueblo las aguas? Y nos encontramos entonces con la difícil situación que se está viviendo en las zonas altas de Valle Nuevo, que continúa la población, la poblada, que continúa allí la siembra, que continúa allí la extracción de agua del subsuelo, que continúa allí el uso de químicos, donde se produce el 70% de las aguas de nuestro país la que toma nuestras gentes, se produce en esas áreas. Sin embargo, se sigue talando, se sigue usando químicos, se continúa con, con asentamiento humano, personas conviviendo y sembrando en áreas que son protegidas. Y el actual ministro de Medio Ambiente simplemente no hace uso de la responsabilidad que debe de hacer. Y los gobiernos también que hemos tenido, incluyendo este, que es uno de los más permisivos en los asuntos de destruir el medio ambiente, por un lado dice que cuida y que invierte, y por otro lado se evidencia las inversiones no pasa de un 30% de lo estipulado en el presupuesto en uso de protección de medio ambiente y protección de cuenca. Y ellos tienen en su sabiduría un proyecto de forestar esas cuencas altas con aguacate, reforestar allá arriba en Valle Nuevo con aguacate. En la parte del sur con aguacate. Y déjenme decirles que están totalmente equivocados. Con aguacate no se foresta, con aguacate no se protege suelo. Eso es un cultivo intensivo de mucho uso de químicos. Es un cultivo que demanda mucha cantidad de agua. Y no lo van a hacer combinado, lo van a hacer solo. Por lo tanto, lo que van a es a contaminar más, a degradar más el medio ambiente, a cambio de obtener dos o tres dólares. Hay lugares para cada cosa. Con el agua no se debe de jugar ni a politiquería ni a clientelismo, así como tienen la sierra de baorú sembrando aguacate. Eso simplemente va a degradar los suelos de esa manera que lo están haciendo y va a agravar el problema del agua en República Dominicana. Desde aquí hacemos un llamado para que el ministro de Medio Ambiente, el presidente Danilo Medina, retome lo que es la protección del agua, la seguridad del agua, y de una vez y por todas no estén inventando con metodologías que no funcionan. Esas cuencas altas hay que protegerlas bajo todas las condiciones para proteger el agua del pueblo dominicano. Muchas bueno, gracias, gracias Julio, Julio. Gracias por tu reflexión en ese sentido. Agradecer a Alta Gracia Frías Ortega de los Grullón que nos saluda y nos manda bendiciones a los tres. Nos gracias. vamos a la pausa. Retornamos con más aquí. Quédese con nosotros. Gracias por continuar con nosotros aquí en De Mañana. Que está grave el tema del agua. Y hay que señalar que el, hace ya, el 2010, las Naciones Unidas ha asumido como un tema de derechos humanos y hasta nuestro país ha asumido eh, como un derecho eh, de la humanidad fundamental, fundamental, el derecho al acceso del agua potable y viable para la vida porque se trata de un tema de salud y de vida, y de vida. Bueno, la Organización Mundial de la Salud lo ha llamado ya el agua hace un tiempo sí. importante como el principal alimento el agua entonces por tanto debemos preservarla y cuidarla todos para y, poder garantizar la vida y hay que saberla usar y hay que lamentablemente los que andan siempre en pimpollitos bien bonito, los carros hay que saber lo que pimpollito. se consume de agua. Pimpollito. Pimpollito. no sí, había escuchado eso? Pimpollo, sí, pero eso de pimpollito. <ríe> no, ¿Qué no, es diga. lo que significa? Vamos a decirle a la madre. Pimpollito, te, ¿qué es un pimpollito? No hay tiempo para <ríe> dar la definición. <ríe> no hay tiempo. <ríe> para dar la definición, pero sí hay que llamar la atención poderosamente que el consumo de agua, el, el, el, hay que saberla usar y, dar, y saberla consumir. Cuestión de que todos por igual tengamos acceso al agua. Excelente. Luego me dice lo de mi vale. Nos vamos por hoy y retornamos mañana si Dios quiere. Feliz Buenos día días. a todos.